Aló. Ah, no, mire mira las horas de llegar. Aló, aló no me... Don Gonorreo, ¿dónde está Gonorreo? Que horas tan bonitas las vías de llegar, ¿no? Bueno, no, wey, sé, no sé de qué, de qué está hablando el, el señor. ¿Don quién? ¿Don quién? Y me puta. Don, don, ¿Don Andrés, la no? no, no la bueno, Ay, yo, ¿Don, yo, don Andrés? Don tan don discreto. Yo, yo, no, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de humor, don Andrés. Ay, qué pajo. ¿Lo, lo moldeó Cristian o qué, Marica? ¡Más, ah, Don Vergas! ¡Llegaste! Ah no, ah, no, es Don, don Chimbo, Don Chimbo. <risa> la lastimidad para que nos acompañe por, por la, la red. Yo ya estoy en stream, weón. Estoy en Facebook. Ah. ¿Puedo hacer el enlace? ¿Nos ¿En ¿En están escuchando? ¡Claro! claro. ¡Uy, Don ¿En serio? <risa> ¿Usted qué cree no. que...? O sea, que Cuiden sus es palabras, weón. Bueno. Uste, Cuiden que, que son. ¡Usted qué no, cree! No, no yo... es. ¿Qué palabras no, Cristian? porque aquí el que llegó diciendo oh, oh, fue el mismo host. <risa> el mismo host el... Oh, no, yo sí dije porque lo siento tan limitado a este mano hoy. Ay, ¿Qué pasa? Ah, oh, Limitado, quién no llega? <risa> lo llega? Con... Lo siento como con un vocabulario bien limitado. Li no, no, Pero, se me... no, o sea... no, no, no, no, no, no, que me voy, voy, a, voy a reaccionar a él, weón. Voy a reaccionar a él. Chachos, pues ah, la, okay. la, la de siempre por aquí, ¿eh? Cristian, no se tan noobster. Sí, por ahí? Noobster. noobster. Oh. Uy, uy, me dieron por detrás, por detrás, por detrás. Ay, ay, yo, le... ay ya parce, no yo, yo le dije, weón. <ríe> o sea, no acá, tengo tarjeta no, para no. jugar <ríe> ni siquiera, Carabuti. No, no, no, sí, te entiendo. Desde mi Vega 10, <ríe> desde mi Vega, <ríe> de mi <ríe> X, Vega 10, Andrés, aquí está Jesús, el de la 3080. <ríe> Este, este es, el, la... el suertudo, ¿Qué ¿Qué es el suertudo, güey. Es que está de la 380 de Le costó 3 mil pesos. Y una chupadita. Uy, va, ahí va, uno. Matea uno, matea uno. Qué marica. Dice que, ¿dónde, güey, dónde yo? Don, ¿A dónde la chupo para conseguirme una 3080? <risa> <risa> <risa> yo también quiero una. Oh, marica, me bajó. ¿Qué, una verga? No, una 3080, tonto güey <risa> Se este manci sí es, este man sí es marica, güey. ¿Listo? Una de 30, con 70. Una de y no creía, él no creía, él no creía que, que se había encontrado la 30, 80 en 3 millones. 500, ah, pero es que eso fue el puro comienzo, que las pocas que llegaron llegaron en buen precio, como similar al de stock. Creíble, Sí, Increíble. pero ya, pues ahorita ya están como a casi 5. Sí, 5 palos o 5 grandes. <risa> Palos Entonces, son no, besos sin... y, y grandes son dólares. No, no. no, no ¿qué? Millones. ¿qué? grandes son las vergas? A mí me interesa ver no, bueno, este dónde la chupo para conseguirme una así, weón. A lo bueno. que le interesa es qué tan grande es la verga. Qué tan grande la gráfica. Mal parido. Ah, bueno, ya. Es jodil, bro. un chistecito. no. No. ¿Cómo te atreves a decir que no me gusta la vagina? ¿Usted tiene gente viéndolo en el stream? Ah, ¿Qué estarán como, pensando. Como wey. tres personas, hijas tres personas. Deben ser, deben ser muy felices en este momento. ¿Quiénes son estas... Sufretas? ¿Por qué? ¿Quiénes son esta manada de enfermos? Sobre es todo ese es cristian. Está en Phoenix, por favor. Aquí no, aquí no nos llamamos por nombre Duerman enfermos, no? duerman enfermos, comentaron. ¿Sí? a dormir, hijo de puta. ¿Quién dijo eso? Otro weón que también está jugando. Diego no, Bonilla. Que el stream, no sé ¿no? quién es Diego ¿Ah? Bonilla, pero gracias. <risa> Diego Bonilla. Gracias por participar. Gracias por recordarme que soy un enfermo y que necesito dormir. Bonilla. ¿Por cuántos penes? que cuántos penes superías por una 30? Mira, papi, ya superé. ¿no? Ponga esa encuesta, güey. Bueno. <risa> es que, dinámica de stream. <risa> que real. Bueno, ya, ya Jesús respondió que uno. <risa> ¿En serio? Ay, ay, ay, ay. Te interesa, te interesa. ¿Te interesa y te la chupe, okay. no, no, porque, no porque yo no tengo una 3080 para ofrecerle. Mira, pues chúpeme el. la 30, la, cabe, la, cabe, la cabecita nomás y le doy una 1030. ¿En qué nos metimos, ¿En qué nos metimos este <ríe> Ay, ¿yo con qué Madre gente mía. me vine a juntar, marica? Menos mal, menos mal este ya no es horario familiar. Eh, voy a salirme yo porque soy el host. Ahora sale y me da el host a mí. Marica, nos echó a todos. Ya, listo. Ahora sí. Eh, ¿BR? Sí, sí, porque es lo único que podemos ver los cuatro. ¿BR? Ah, sí. No, no, no, no me ha percatado. Va todo el Chris. Oh. Es que pena. Ah, ah es qué no pena. Si me lo hubieras dicho en inglés, hubiera atendido más. Ay, ay, oh, viar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le diremos? ¡Qué tienen? A... Gracias. ¿Cómo se va a tan más rápido? Eh... Hay un carro, hay un carro. Marica, creo ay, que no, no, morí. estamos aquí cerquita. Ay, qué no, marica, ya mar, mar, me mar, pasó Acá estoy con un pie afuera y el otro adentro No, hueón Hueón, hueón Saco huea, no, Ay, me lleva No, coma mierda Y el, el, parce No, va sí eh, eh, no, a revivir Estos maricas Ah, oh, hueón, por, por acá Cristian, Cristian está insistiendo Que lo, que lo revivan También <ríe> el, el icono de él <ríe> ¿Sabe qué? No lo voy a dejar solo, voy a insistir, yo también <risa> Pero y con qué plata, weón, con qué plata lo reímos Saque no, un crédito, yo marica <risa> <risa> yo yo Esto este es como la 3080, que eso es nada más chupar pipi ya, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué quería hacer un podcast? <risa> <risa> es que un podcast, mm. cuando usted dice podcast me suena como a algo bien intelectual, bien decente, bien... Académico y, y esto te o sea, no hace agua a la cola, mejor dicho. No, literal, nos los bajamos aquí, les damos el beso de Poseidón y baila. ¿Qué es eso? Yo <risa> entendí, yo entendí. <risa> <risa> ¿Cómo? Yo sí entendí. Y me, ac me acabo no, de incomodar, no me de, imag no, de recordar la sensación, me incomodé horrible, marica, a mierda. Diego Alexander, muchas gracias por el like. Se te avisaron. José Bernal, te muchas gracias por el like. Te Lamento que te tengan que oír esto. <risa> <risa> se, te, se te hizo agua la cola. Bueno, aquí, es donde, aquí es donde, bueno, ya que quiere entender, ya que insiste, partamos de algo, usted caga, ¿sí o no? Pero necesito que me diga la verdad. A sí. de <ríe> Pa dentro. <ríe> <ríe> te, re te recomiendo que instales Call of Duty. Te recomiendo que que que que que que que que que que que que que que desinstales. que desinstales des el juego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ah, la tetilla! <risa> te, te vendes esta camisetas, sacos. No jodas. ¿Desapareció? apareció? Puro merch. Puro merch, camisetas, sacos y... y, y pocillos, güey. Pocillos, marica. ¿Qué? Mire, mire, eso es streaming. Faltece la con placas del guamo. Publicado. Y le dice, What? Kevin ¡What? ¡Faltesla con placas del guapo! <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> me ganaron 5 dólares, marica. ¿Fenix, weón? ¿Lo Sí. Ay, ah, sí le entraron, weón. A Fenix sí le entró, a mí no <risa> me quise entrar, weón. Le secó mi cuenta de. PayPal? De, ¿De, de Paypal ¡Qué marica, Faltesla con del guapo, weón! Lo mejor fue el texto a vos, weón llega <risa> por qué por qué <risa> Ay, pues él, pues man, porque man, su mensaje go, en su mensaje lo leyó el texto a voz cómo decía Paltesla la con placas del guamo <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué, puta, sí bebé. Bebé, puta, me donaron <risa> y le <hace> el bailecito <risa> <risa> No saque al el marica, no saque haga el marica, que usted qué cree, que le donaron porque sí, no, Dios no dígale Cristian. Sí, no, no, no, pa, pa, pa, pa, ponga, ponga bien, a bailar, no. baile <ríe> <ríe> Qué pecado, güey, bueno, wey, dale bro, te estamos esperando Espere, espere que estoy bailando, <ríe> Si están viendo el stream, les recomiendo que se queden, ahora sí, así grande, ahora sí, bailemos <risa> marica, que Este stream es legendario, weón. Esto va para los highlights, marica. Y están abajo, entonces yo no puedo hacer mucho. Es... Uy, está enfrente, está enfrente tuyo, Cristian. Marica, ¿de dónde me dieron? Ah, me ya, bajé uno, uno, me bajé uno. Ya. Listo, ahí. pero que esa mierda se horrible. toca que dejarla pensar. Ahora sí.